Hola, ¿qué tal? Mi nombre es de Candelas. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Ahora les quería enseñar cómo hacer este chongo alto. Me encanta porque yo solamente tengo el pelo suelto a lo mejor dos veces a la semana y los más días lo no tengo en un chongo alto porque como estoy en frega con alessandro cocinando trabajando no tengo tiempo de peinarme todos los días así es que este chongo me encanta porque es súper high fashion está bien lindo y es súper fácil de hacer así es que sigan viendo para que vean este tutorial bueno me voy a quitar los aretes antes voy a usar este cepillo híjole este cepillo lo he tenido años tengo que comprar uno nuevo Creo que mi mamá lo compró del catálogo de Avon. <ríe> Así es que este cepillo está viejo, pero es mi favorito. Así es que vamos a empezar a peinarnos el cabello. Para empezar a hacer este chongo alto. Vamos a peinarnos todo el cabello de abajo. Y voy a empezar a aplicar un poquito de spray, que este spray es el que siempre uso, me gusta mucho, también vamos a aplicar acá atrás. Bueno ya que tenemos el cabello bien cepillado voy a hacerme la colita alta. La voy a amarrar solamente dos veces porque no la quiero súper súper apretada porque también si tengo las trenzas apretadas a veces me duele la cabeza es que nomás le di dos vueltas y voy a empezar a enredarme el cabello así pero ligeramente ahí así suavecito para que esté un poquito suelto el chongo y voy a tomar los pasadores Y empezar a asegurarme que el chongo esté bien apretado. Y como ven, está un poquito suelto. No lo apreté así súper porque me gusta que el chongo tenga mucho volumen. Y con los pedacitos que están sueltos, le meto un pasador en medio, como ven, para que detenga bien el chongo más pasadores y luego me gusta soltarme un poquito de cabellos al lado junto de la oreja y ahora me voy a poner mis aretes y después que esté bien Apretado el chongo voy a aplicar un poquito de spray. Y como se me cayó mucho cabello después de tener a mi hijo. Um, aquí tengo mucho crecimiento nuevo. Así es que me gusta arreglarme ahí para que no se me vea que, que no tengo cabello. Así es que vamos a arreglarnos. Vamos a ponernos un poquito de spray. Y también me gusta, si tengo pelitos sueltos, me gusta agarrarme los pelitos los cabellos con más pasadores. Y listo. Así es como se hace un chongo bien rápido porque a veces no tenemos tiempo, mucho tiempo de arreglarnos el cabello. Pero este chongo es súper fashion. Me encanta. Es fácil. Así es que espero que les haya gustado. No se los olvide suscribirse a mi canal para que estén al tanto de todos los videos. Y si les gustó, thumbs up.